Bueno, gracias por tu tiempo, Vanessa, y estamos abiertos a escucharte en este momento tan delicado con esa sensibilidad que tenés como madre. Sí, oye, como te dije, estoy con... con mis defensas bajas, pero bueno, sé que es normal. Vanessa, ¿y por qué, por qué estás con tus defensas bajas? Eh, ¿Ha pasado algo en los últimos días que te qué? tenga así? No, no, no, no, no, no, no, absolutamente nada, no, no, no, no, no es que tiene que pasar algo. Sí. Algo puntual. Soy sí. mamá y hay días que lo extraño más y días que lo extraño menos. Claro que sí, Vanessa. No. Eh, ¿Por casualidad te ha sensibilizado toda, toda esta situación que todos los argentinos hemos vivido en los últimos días? Con el juicio por el crimen de Fernando Baezosa, digamos, aunque tu hijo murió de otra cosa, pero digamos esto de la pérdida, digamos, ¿te tocó también un poquito...? Sí, sí, obvio, sí. Este, Te el otro chico Lautaro también que le habían pegado sí. con el botellazo. Claro. Eh, sí, la verdad que sí, pero igual es, eh, en mí es normal, no, no. No, es lógico, Vanessa. Extraño todos los días a mi hijo. Bueno, vos, lo, vos lo que has pasado, la pérdida de un hijo, no, no, no, no debe, no existe el nombre que lo define. Con eso ya podemos eh, tener una idea. Vanessa, ¿y cómo estás con no, esta no. posibilidad remota, pero posibilidad al fin? ...de que haya un nuevo hijo de tu hijo. Mirá, Cari, yo como dije desde un principio, no, no, yo no tengo ningún problema, no, nunca me negué, nunca lo negué, nunca... ...yo expliqué ya la situación como fue, eh, y yo ojalá, pero yo tengo entendido y, y mi hija habló con la mamá de de Ramiro que todavía no se hizo nada, o sea, que es una, una cosa falsa. Ah, vos decís que Y que... si lo hace, bien, me, me encantaría. pero supuestamente tu exmarido No, no, no se el, hizo el nada. El papá de Lautaro eh, prestó su ADN para hacer el estudio. Sí. Pero la mamá me dijo que no, Cari, tengo acá el chat con ella. La mamá Habló con eh... mi hija y le preguntó le dijo que no, que no no tienen relación. ¿Vos te la estás corriendo ahí? De... No, ahí Ailén dice ser, que no. Puede ser, no A no, ver, Rio. ¿Sí? que tenemos viene Vanessa, eh, Diego Esteves te saluda. Viene de tres personas del estás? círculo de Daniel, el rana marcado que es el... El papá del Nova. Sí. Vos con él hablaste, también lo desmitió Mirá, con yo no, voy a, yo no voy a hablar, Yo no voy a hablar de esa persona, de, no. de, de gente que no, no, no tiene nada que ver conmigo, yo no voy a hablar. Yo hablo con la mamá de la, del nene, que es acá Ay, lo bien. único importante, Ajá. y si ella me dice que no, ¿por qué me lo va a negar? Chicos, yo no, no, no, no, no o sea, no hay nada en contra, no hay, no hay por qué mentir. O sea, recién terminó de hablar con mi hija y me dijo que no, que es mentira, que no hizo nada. Vanessa. El juzgado está esperando, pero no, no tiene relación ni con él ni conmigo. Vanessa, eh, te habla Lucas. Yo te quiero hacer una pregunta que es un poquitito para atrás, que eh, durante todo el tiempo que, que vos estuviste a cargo de tu hijo, de Nova, que lo criaste y todo eso, eh, vos seguías teniendo contacto con tu por ex, 25 entiendo años, que no sí. quieras hablar de él. Eh, vos seguías teniendo contacto por su ex, ¿Por ¿cómo qué era contacto? ese contacto? Telefónico, vía teléfono para saber de ¿Con él. Qué? O... Él declaró eso. El papá biológico declaró eso, contacto con que, que nunca cortó el ¿Con vínculo el con vos. Sí. <risa> no, chicos, disculpen, disculpen. No, disculpame eh, mi pregunta. No, no, no, eh, no, no, no. nunca tuve relación, nunca lo molesté en absolutamente para nada, porque gracias a Dios tengo un marido que siempre me avaló, siempre me acompañó, Siempre uh -huh. estuvo conmigo y con mis hijos y yo jamás lo molesté absolutamente por nada. Por eso es mi reacción ahora contra él, chicos. No, pero no es que si lo molestabas, ¿eh? años no estuviste y yo no te molesté. Claro. Vale, no es que lo, no es que lo molestaste, es como que... No, no tenía que... contacto, chicos, no era... Te escucho. ¿Qué contó? No, que tenía contacto con vos, que hablaban no, cada chicos, tanto. No, chicos, no había eso. relación. No, no, había no, relación. No, no, no, chicos, no, nunca hubo relación. Yo recién no, no, decía, no, no, no, no, mientras esperábamos escucharte, no. lo importante que es tener tu palabra, ¿no? Sobre todo después de todo lo que él, concretamente, dijo sobre vos, denuncias, habló acá a su abogado, te han denunciado sí. por amenazas, por hostigamiento, sí. que le pegaste, sí. ¿qué tenés para decir de todo Esto es todo falso, sí. es verdad, pero tenías un motivo para hacerlo... No, todo falso no es. Y yo, como les dije la última vez que hablé con ustedes, que como dijo Karina, lo primero fue un poco tensa y después como que se calmó. Chicos, yo soy esto, yo siempre defendí a mis hijos, uh -huh. siempre. Y ahora los voy a seguir defendiendo hasta el día que me muera. ¿Y yo ¿por qué no puedo estás dejar que una persona ¿Por salga, ¿por como le digo yo al decorado. Él? Vos no, escúchame, vos sos papá sí. o no seas soy papá. Vos, soy vas papá. Hasta, vos vas a permitir que una persona que no estuvo... Me parece perfecto. ¿Vos vas a permitir que una persona que no estuvo 25 años con tu hijo, que vive a dos cuadras y media sí. de tu casa, donde nunca lo molesté para pedirle absolutamente nada? Porque, te vuelvo a repetir, sí. tuve un marido que se ocupó y hizo todo lo posible para que a mis hijos no les falte nada y mi hijo lo reflejó en sus redes, porque si ustedes ven, él, ¿no? eh, para Lautaro, su papá era Leo. Sí, ¿Pero si ustedes ven lo... el celular de Lautaro, tiene en el chat rana y en el, ce... en el chat con mi esposo dice ¿Pero qué, viejo. Pero, vos, sí, Vane, ¿qué es lo que vos sea, no vas a permitir? Eh, más que es? eso no les puedo decir, ¿Qué claro. ¿Qué es lo que no vas a permitir o lo que no quisiste permitirle? Y que él ahora se dé el dote de. No, porque él ahora se quiere poner el, el, el, el, el cartel de papá. ¿Papá de qué? Papá y abuelo. Perdóname, porque ahora eh, es Vanessa, nova. vos crees Chicos, ¿cómo, está? Ajá. ¿Cómo estás? Eh, Vanessa, Roberto Casol, eh, cambia eh, quién sí. te va a hacer la pregunta. Buenas tardes. ¿Vos crees que el Rana, eh, tu ex pareja, el padre biológico, no ha sentido sí. la pérdida del Lautaro? Sí. No. ¿Vos estás segura de lo que estás diciendo? Porque ellos dos tenían Estoy relación. Estoy totalmente, Nosotros totalmente hemos... segura como mamá. Oh, bueno. fuerte, ¿El, el, el sí, recuerdo... cómo que no. Recuerdo que había mandado una foto, el Rana, con, con Lautaro. Sí. Reciente. Sí. Como acreditando... Yo en ningún momento de... dije que no tenían relación. Yo dije que no tenían relación en algún momento. Ahora, Vanessa... No, yo entendí eso, que no tenían relación. Sí, yo nunca dije que no tuvieron ah. relación, pero, chicos. Pero, y Vanessa, yo, ¿cuál era la tenía, a ver, relación? Chicos, Mi hijo tenía 25 años. Sí. Mi hijo era dueño de su vida. Chicos, un, ah, un hombre con 25 ah, años. ¿Cómo él dijo que yo...? Él no dijo en una nota que yo los re, no los dejaba ver al padre, ¿no dijo así? ¿Que yo se los prohibía? De chiquitos, supuestamente. Si algo estoy segura es que mi hijo, mis hijos, son libres de hacer lo que ellos quieran y los haga felices. Vanessa, ¿y cuál yo era la verdadera les relación nada de. Uno de, de mis hijos. ¿Cuál era la relación de tu hijo para con el padre biológico? Porque hay material de videos, fotos en la cancha. Lo iba a ver se... al rana. Lo iba a ver porque al lo rana. Lo llevaba a la cancha, porque Pero, lo llevó ¿por a la cancha, lo hizo fan del Defensa. Pero ¿cuál era el vínculo? ¿Había un, un vínculo no sé, de amor? Le, ¿Le decía papá, no le decía papá? ¿Cómo era el vínculo ese? No, no le decía papá, le decía rama. Claro. Se lo podés preguntar a cualquiera. No, me, está bien, está bien, pero yo para entender el porqué qué la cercanía de un padre que negó técnicamente, sí. de acuerdo a lo que escucho, sí. este, ¿por qué sí. tu hijo lo iba a ver si habías, no había sido sí. el padre ideal? A ver, Luis, no, pero no tiene nada que ver que sea el padre dial. Yo lo eduqué bien a mi hijo. No, si pero no, no estoy diciendo que no, mal, ¿eh? Lo Ojo, dicho, Vanessa, no le es que la mal. Palabra. Yo lo eduqué bien a mi hijo y mi hijo se, habrá tenido un sentimiento sobre el padre. No sé, chicos, nunca se lo pregunté. Él siempre dijo que el que, o no, no dijo que el que lo hizo hincha del defensa fue el padre. Sí. sí. ¿El Rana? Sí. ¿Sí? Sí, Vanessa. Ahora, fue, Vanessa, yo Fue te, por ese lado, te chicos. Te pregunto yo después, lo siguiente. Yo nunca le dije a mi hijo, no lo veas, nunca bien. le hablé mal, nunca le dije nada. Y está bien, nunca está bien lo nada, que hiciste. Está, no muy solo... bien. está muy bien, Vanessa. Pero no pero por, por para mí, Pero no yo mí. para entenderlo, yo para entenderlo yo... Yo lo soy sincera, no por mí. Bueno, yo para entenderlo, porque por un lado te escucho y teóricamente parece que fue el peor del mundo. Ahora digo... En la vida de tu hijo yo veo que no, tenía una cercanía. No, yo no soy quien para juzgar si fue el peor del mundo o no, chicos. Ah, cada uno sabe. Yo, está bien. yo me acuesto y en mi almohada tengo mi, mi, la tranquilidad y la okay. paz en mi conciencia de que yo fui excelente como mamá. Yo no sé si él fue excelente como papá o no, yo no lo voy a juzgar porque no soy quien. Él sabrá. Bueno, igual Vanessa... Y los hechos lo dan. Acabas de decir algo que es bastante notorio, digo, a uno le decía el viejo y al otro le decía el rana. ¿Habrá claro. podido lograr un vínculo amistoso y perdonar alguna cuestión, que, que vos no sabrás, pero digo, a quien considera a su padre Seguro. es a quien lo crió y eso es lo que vale. Seguro. Lo que yo te quiero preguntar con respecto a eso que estamos hablando Seguro. es si el rana que estaría buscando. ¿Guita, por decirlo de una manera vulgar, pero para que se entienda este protagonismo que él eh, hoy quiere adoptar? ¿Lo busca por dinero...? porque tiene cuentas pendientes con su hijo y ya no las puede saldar porque su hijo no está? Y no sabría qué decirte, Débora, no estoy en la cabeza de él. Pero o sea, que eso, conociéndolo, te lo diría, que estaría mintiendo. Digo, porque uno ve de afuera... Conociéndolo es que le llena la cabeza porque él no es así. Lamentablemente... Ah. Eh, Diría una palabra que quedaría mal, pero... Pero capaz pero que esa palabra nos no, puede... no, sé, no sé, No, no sé, no sé digo, porque yo no tengo contacto. Pero digo, capaz que esa palabra que nos puede decir nos puede orientar ilustrar un poco lo que no entendemos. porque la gente le debe decir vos sos el papá, vos tenés que salir, vos sos el papá, vos sos el papá y vos sos el papá. Pero que para, Está Perfecto. Para es para, el papá, para para que le dio el apellido nada más. Para tener como imagen de yo queso, soy la montaña. Yo lo crié y yo luché por mi hijo. Pero qué plata yo lo podría eduqué. Ahora, Vanessa, ¿qué pantalla dinero de qué? qué? No, chicos, podría... ¿pantalla de qué? Ah, no. no, chapa, ¿qué quiere, Vanessa? Dinero, no, sé. no se comprende. No sé, la, la verdad que no sé. Sí, se, sí chapa, olvídate, seguro. Vanessa, en las opciones ah, no quiere molestarte. No solo él, ¿eh? ¿Es eso? Ah, mira. Quiere molestarte? No solo, no solo él. No solo él. No solo él. ¿Quién más? No solo él, pero como chicos, ¿saben que Yo siempre digo la, la frase que me dijo mi hijo, ¿viste que yo siempre digo...? a la gilada ni cabida, okay. que el decorado se calla, soy igual chicas, okay. el decorado se calla ¿Es para mí los, los actores de reparto no existen es, es decorado ¿está incluida Eliana Olvídense? en el decorado? ¿la mamá de tu nieta? no, ella es la mamá de mi nieto chico. ella es la mamá de mi nieta chicos yo con ella siempre tuve buena relación ah, bueno. y si él... Si la... ve... solo para agotar los personajes no que conocemos ¿Con quién? Ailén Díaz, la, su la madre de tu supuesto nieto. Ailén Díaz, no saben ni quién es. Ailén, Ailén. Ailén, Ailén Díaz. Cuando ella charlé, cuando vino a casa que charlamos, eh, la única vez que charlamos estuvo todo perfecto. A ver, chicos, yo dije siempre lo mismo, yo no soy dueña de los actos de mi hijo. Claro. ¿Me entienden? Mi hijo era una persona mayor. Él está, era a cargo de sus actos. Yo no tengo absolutamente nada que ver. Yo la recibí, charlé, aclaré las cosas y le puse las cosas en claro y quedó todo perfecto, chicos. Pero él o sea, No entendí... hubo más relación, no hubo... Vanessa, yo entendí mal o vos dijiste que habías chateado con... Eh, me corrijo, Ailín, habías chateado con ella y ella te había dicho no se hizo ningún ADN. No, conmigo no, ella habla con mi hija la mayor, conmigo no. Ah, con tu hija. Y Recién terminó no hablar por WhatsApp, porque mi hija le preguntó. Bien, o ¿Sí? sea que algún vínculo hay. Con vos no, pero con tus hijas sí. ¿Sí? Y respecto a Eliana... No, no, yo sí... Ojo, ¿eh? No, no, yo no tengo nada contra ella, eh, porque si yo le, le, le mando un mensaje, ella me lo responde, ¿eh? No, no, no, no. no. Y con Eliana... Pero la bueno, por la el tema de... de edad o que yo siempre estoy en otra... Con la mamá de tu nieta, con Eliana, que había habido nieta, acusaciones sí. cruzadas respecto sí. a algunos bienes que no aparecían... Cadenas de oro, ella te decía que te había quedado con algunas cosas. Digo, no era tan cuento de rosa, ¿no? No, mira, no, claro, no, no, cadenas de oro, mi hijo no. Chicos, a ver, no tenía, no, no era, a ver, todo lo que tenía y ustedes lo deben saber que están en el ambiente, son cosas que te prestan para que vos uses, para que vos hagas. Primero que a mi hijo el oro no le gustaba. Y segundo, después una sola cadena Que es la que tenía él, que le había regalado Su manager sí. Que se la llevó la última chica junto con su ropa Que no me devolvió ah no te, no te devolvió, vos se lo pediste O sea que ahí Hay un enojo con eso Yo se lo pedí cuando mi hijo estaba internado Y ella como Yo lo tomé como burla Me trajo una bolsa con dos camperas De mi hijo cuando, claro. cuando O vos sea le mi hijo tenía toda la ropa cosa. ahí Porque anteriormente había hecho un show Uh -huh. Vanessa, claro. tengo una o sea, pregunta. O chicos, yo lo sé todo, imagínense que yo para todo... Sí. Vanessa, digo, quienes vimos todo el desarrollo de esta noticia, quienes conocimos la fama del Nova, te vimos a vos maternando con absoluta madurez. Digo, le diste libertad, lo acompañaste, sí. tuviste una nueva pareja sí. que le pediste que incorporara sí, al Nova como su hijo también, porque así fue. Ahora, más allá del enojo que te entiendo y sabiendo que ambos perdieron un hijo... Si el rana se hubiese comportado distinto sí. cuando estaba en terapia intensiva tu hijo, sí. si se hubiese acercado a vos, te hubiese dicho, sí. mira, malla de todo lo que sí. pasó, es nuestro hijo, sí. quiero acompañarte. ¿Vos tendrías sí. otra actitud con él? Sí. Mira. Totalmente. ¿Pero cuál fue entonces? La, ¿La actitud no? que tomó. Sí. ¿Cuál fue la actitud que tomó no el rana? ¿No se acercó? La que, la ti, ninguna, <risa> esa exactamente te lo resumo, ninguna ninguna actitud con solo decirte que en un momento mira lo que te voy a contar, para vos te parecerá una boludez, para mí no, sí. en un momento sale de verlo a Lautaro y me dicen, el médico a mí no, le hablaba a mi marido eh, Lauti necesita un desodorante y sí. una maquinita de afeitar, sí. vos qué haces Cari salgo un, corriendo, si a vos te lo dicen sí. como papá Vas a corriendo. A no, él salió sí. y me lo dijo a mí para que yo se lo compre. Ah, bueno. bueno. Claro, Eso bueno, es lo mínimo. A veces pasan esas sí. cosas. Pero bueno, a veces Después, pasan. te sí. cuento otra. Sí. No, pará, pará. Después te cuento otra. Sí, sí, sí. Estaba afuera esperando y a uno de los amigos del Auti que puede salir a decírtelo en cualquier manera, le preguntó, che, ¿cuántos autos tiene el Autaro? ¿Cuántas casas tiene el Autaro? Bueno, pero ah, pará, entonces te ahí Vanessa en te decía yo hace un rato. Papá? Me parece que lo que él busca es dinero, no otra cosa. Pero no hay mucho. No importa lo que haya. ¿Me eh, en su realidad capaz que lo que tiene Entonces, es un montón. Entonces, ¿vos qué podés pensar? Pero qué dinero si ya tiene una hija. ¿También? ¿De no. ¿Qué dinero hablamos? Yo hablo del Rana. Hablo bueno, Luis y bueno, tiene una hija pero ahí te lo está y diciendo. con la posibilidad de tener un segundo hijo. El, el dinero es para los hijos. Esa es la verdad. Buena, hay, hay, hay que ver en su inconsciente colectivo qué hay para que él pretenda eso. Porque digo, por cómo se maneja por lo que vos nos venís contando, que salió a decirte que necesitaba una maquinita de afeitar y un desodorante, sí. o sea que ni, ni siquiera fue capaz de eso en, en, Mínimo, en la recta, fena, algo en la recta final. algo básico. Y más allá de todo lo que venimos hablando, me da la sensación, por el, el protagonismo que él viene buscando, que va por ese lado, que más allá de molestarte, es cuentas pendientes que no va a poder saldar a porque ver, ya chicos, no está su hijo y además vamos a otra plata. cosa que todo el mundo lo sabe. Chicos, vamos a otra cosa básica. Si vos hablas con tu hijo que él decía que tenía buena relación con el hijo. Sí. Mi hijo a mí, con una charla, tomando un mate, me dijo, mamá, y se, yo se los conté a ustedes, A mí no, el día que me muera, no me vas a dejar encerrado ahí porque es lo peor que me puedes hacer. ¿Se los dije o no? Sí. Y él como papá no lo sabía y me impide que yo lo pueda cremar. Claro. ¿A ustedes qué les parece, sí, chicos? No, no, no, no. Pero con vos tenía tu hijo un sí. diálogo que claramente no tenía con su padre, con Rana. Y bueno, pero ahí lo ven ustedes, por eso yo no claro reniego bien. más, chicos. Yo no me enojo tampoco, yo Vanessa. no tengo eh, tiempo de enojarme en este momento. En este momento, ¿eh? Después... Sí, sí, está ya bien. te conocemos, Vanessa. De, de, un, de un segundo para el otro se te salta <ríe> la cadena, ah, pero vos. hoy no, no, no, esta pero, conversación no, no, está pero, fabulosa. Pero un... ah. es congruente. Eh. Sí, Sí, sí, sí. Eh.